Ahora sí, te saludo con un enorme gusto y te agradezco muchísimo que nos regales este tiempo. Muchas gracias, sabemos que todos tienen ocupaciones, por lo que te agradecemos enormemente. Eh, empiezo por preguntarte tu nombre y la organización que representas. Claro que sí, mi nombre es Miriam Patricia Tornero Solís y represento uh -huh. al grupo de apoyo Galactosemia México. Ok. Eh, ¿Tienes idea de cuándo se... Estableció de manera legal tu asociación cuando se constituyó? Sí, en realidad no estamos constituidos de manera legal, pero okay. aproximadamente fue en febrero de 2017 que iniciamos con las actividades. Ok, ustedes trabajan ya desde hace casi tres años. Así es, sí. Es correcto. Eh, El universo de pacientes a quienes ustedes se abocan, ¿cuáles? Bueno, estamos dirigiendo ¿Sí? nuestros servicios y actividades a padres y madres de niños con galactosemia en México. Okay. Okay. Eh, ahorita lo que estamos haciendo es buscar a los padres en todo México uh -huh. que tengan hijos con esta enfermedad metabólica uh -huh. y hacer esta base de datos para más o menos tener ser conscientes de cuántos eh, padres y madres estamos eh, tratando de alcanzar. ¿Tú tienes paciente con galactosemia? Yo tengo un hijo con galactosemia y de hecho esta, este grupo de apoyo inició a partir de que él nace y entonces me doy cuenta de que no hay información, no hay un grupo constituido, no, hay, no había nada en ese momento que a mí me pudiera sacar de dudas o sacar de la confusión en la que estaba. Y entonces empiezo mi investigación al respecto. Y comienzo a contactar a padres y madres que por ahí me encuentro en internet, en, en Facebook. Había un pequeño grupito en, en Facebook que ya hablaban sobre el tema. Y entonces empiezo como a recabar datos, hago la página de Facebook y a partir de ahí ya empezamos a tener una comunicación más formal. Ok, déjame preguntar. ¿Hay alguna fórmula física, es decir, apariencia física que nos... Más indique que un niño o una niña tiene galactosemia? ¿Se nota eso? No, no hay ningún mm, rasgo físico. Pudiera ser que, que existan síntomas que están relacionados con alguna, como con una intolerancia a la lactosa. Por ejemplo, puede haber vómito, puede haber diarrea. Y más allá de eso, ya empieza a haber alteraciones orgánicas como una congestión hepática o un daño renal. También puede afectar el sistema nervioso. La galactosa comienza a, digamos, a, a acumularse en sangre y entonces empieza a afectar estos órganos. Fuera de eso, si nosotros vemos a un niño con galactosemia, no nos damos cuenta que la tiene. No, no tienen rasgos físicos. Te hice la pregunta porque normalmente los sistemas de salud, como el mexicano, si ven a un niño uh -huh. que no se nota, que está enfermo, dicen, pues este no tiene nada, dele esto y esto y se acabó el problema. No es el tema, no es el caso y por supuesto no es la solución. Es una muy compleja uh -huh. muy compleja instrumentación de eh, laboratorio clínico, radiografías, eh, estudios eh, neurológicos, etcétera, etcétera, para que un paciente que tenga una enfermedad rara pueda ser catalogado, diagnosticado y considerado como tal para tratamiento. ¿Tiene tratamiento? Tú uh -huh. mismo? Él lleva tratamiento. Eh, de hecho, esta enfermedad metálica se detecta por tamiz. Entonces es uno de los reactivos que viene ahí, yo lo supe de esa manera, me mandaron resultados de tamiz, tenía elevada galactosa, y posteriormente sí le, le tienen que hacer estudios para detectar cuál es la mutación genética que tiene, que tenga el mutado y la actividad enzimática de la galactosa 1-fosfato. Esos son los estudios que se hacen... Y normalmente son cubiertos o deberían de ser cubiertos por el sistema de salud mexicano, el INSS o seguro popular, no estoy segura si en el ISTE, pero el, los estudios que le hicieron los hicieron a través del INSS y son muy caros hacerlos por fuera de manera privada, entonces la única opción que tenemos los papás aquí en México es hacerlo a través del sistema de salud y eso cuando hay recursos, porque cuando no los hay, te tienes que esperar un año, dos años y eh, todas las acciones preventivas para que no haya un daño orgánico, quitarle la leche de la vaca, la leche materna, lácteos. ¿Qué edad tiene tu niño ahora? Mi hijo tiene ya cuatro años, eh, está usando, eh, lleva el seguimiento, como le decía, en enfermedades eh, públicas en Guadalajara y. Lo único que tenemos que hacer es evitar darle lácteos, leches eh, y estarle haciendo un seguimiento constante del nivel de galaxfato en sangre, pero el problema es que no hay recurso en, en, en el IMSS, entonces deberían de hacerlo cada año, pero hasta ahora solamente hemos podido hacerle un, un, este, un estudio. ¿Sí? Eh, a sus cuatro años solamente un estudio. ¿Y por qué no le han hecho los demás solo porque no hay recursos en el IMSS? Por falta de recursos, exacto. O sea, en realidad en el IMSS priorizan, eh, digamos, a los niños de recién detección, les hacen los estudios a los bebés y entonces dejan en segundo plano o en segunda prioridad a los niños más grandes porque usan el recurso para los, los recién detectados. Ok. Um... Esto que acabas de decir es una constante en las enfermedades raras. Es decir, eh, algunas personas te explican, tal y como tú lo acabas de hacer, que las condiciones que eh, tienen los institutos de salud no les permiten hacer un seguimiento adecuado en los pacientes y que eso en ocasiones altera, retrasa o vulnera su recuperación o su estabilidad. Eh, una de las eh, tareas que... Eh, vamos a tratar de solucionar con estas entrevistas, es que esta información llegue a quien debe de llegar y esté eh, permeando a los que toman las decisiones. Porque Lo que me estás diciendo para un pequeñito de cuatro años es eh, absolutamente incongruente de parte de las instituciones. Tu niño podría tener una condición mucho mejor que la que hoy mismo entiendo que tiene, gracias a tus cuidados y atención, si tuviera el seguimiento que le corresponde. Te voy a comentar algo que, que tiene que ver con esta impresión que tú debes de tener acerca de estos temas y que yo te comparto. Tú haces un trabajo como, como muchas mamás extraordinario. Tu familia es un trabajo extraordinario. Pero hay que obligar a que las instituciones hagan lo que tienen que hacer. Mis hijos Paulina y David, fueron diagnosticados hace 24 años con el padecimiento que tienen. 24 años. Paulina y David fueron los primeros enfermos con padecimientos raros atendidos en México. No había otro niño, niña, adulto, joven, no había ninguno. Ellos fueron el 1 y el 2. Ok. Desde hace 24 años les ponen un reemplazo enzimático en su torrente sanguíneo cada 14 días. Que vale 275 mil dólares para cada uno anuales. Uh -huh. Y hoy tenemos a 604 pacientes en tratamiento con ese mismo padecimiento, o con esos padecimientos. Y no hemos permitido que ningún cabrón interrumpa eso. Y tampoco hemos permitido que no se haga lo que se tiene que hacer. Esto tiene que ver con algo muy sencillo. A mí se me estaba muriendo mi primer. hija. Tenía, tú tienes en tu cuerpo 360 mil plaquetas. Paulina tenía 500. Se iba a morir. No había ningún medicamento, pero cuando apareció, obligué al gobierno de la República, al presidente, al presidente en aquel tiempo, a que trajeran el medicamento. A y después lo trajeron para mi hijo y después para otros 600. Yo... Te sugiero, Miriam, que seas lo más contundente que puedas en este tema. Y si yo te puedo ayudar en algo, si yo te puedo ayudar en algo, dime en qué quieres que te ayude. Eh, yo no soy simpático para las autoridades de salud. No soy un amigo de las autoridades de salud. Soy un hombre que los obliga a hacer que las cosas sucedan porque mis dos hijos estuvieron a punto de morir no había ningún medicamento en el mundo y cuando apareció los obligué a que lo hicieran bueno a mí no me interesa ser simpático para las instituciones de salud lo que me interesa es ser concreto correcto para los niños enfermos a ellos les debo todo bueno. mi to, todo mi trabajo entonces independientemente de esta entrevista tú tienes nuestros correos electrónicos nuestros teléfonos si yo te puedo ayudar en algo personalmente dime y con mucho gusto lo voy a hacer. Eh, si eh, tú requieres... Muchas gracias. que ...en el seguimiento de tu niño y de los pacientes que representas, haya una condición diferente, yo puedo eh, hablar directamente con el director general del IMSS. ¿Tú estás en el IMSS? Estás, sí. Uh -huh. Sí, estás en el IMSS. Es que, perdón, se IMSS. cortó. Así es, sí. Ok. Si sí, yo te puedo ayudar con mucho gusto. Sí, sí gustó, en ¿verdad? el IMSS. Ok. Bueno, Gracias. Sí, de hecho fe, esta situación que, que le comento, perdón por interrumpirlo, sí. Sí, eh, sí, sí. la viven eh, muchos padres y madres que nos contactan a través de la página. Desde eh, de no saber ellos en dónde les pueden hacer los estudios, ni quién, entonces es orientarlos, de decirles que en el IMSS, en el Seguro Popular, y segundo que reciben esta respuesta de que no hay presupuesto para hacerles los estudios. Entonces, es una situación que no nada más yo vivo. Viven cada persona que tiene un hijo con este padecimiento y otro seguramente. Pero pues yo me entero de los papás con hijos con galactosemia. Entonces, sí, tomo muy en cuenta. Muchas veces también es la parte que, que no sabemos a quién decírselo, ¿sabe? Eh, yo solo puedo decir a mi médico pediatra de IMSS, pero de ahí no, no pasa la información. Entonces, ya es... Más bien no saber, y esta orientación para mí es muy valiosa, porque de esta manera entonces ya tengo una ruta o una guía que me puede servir a mí, pero también a todos los papás que están viviendo la misma situación. Por entonces supuesto. Sí, le agradezco mucho. No me tienes que agradecer, hija Yo, mira, yo he entendido estos procesos porque los vive mucha gente. Eh, repito, algo que ha sucedido en estos años es que hay personas como tú que tienen un pacientito como tu niño que no corre riesgo mortal. Y entonces, Ajá. eso digamos que te permite un poco aflojar la condición de presión. No quiere decir que la aflojes, pero uno, uno afloja porque dice, bueno, medianamente lo tengo resuelto. Pero cuando tenemos hijos que se van a morir si no tienen un medicamento, pues entonces le pensamos una sola vez y actuamos rápidamente. Ok. Esto que voy a decir es absolutamente cierto. Yo tengo comunicación con el director de IMSS, del liste de Pemex, de Sedena, con los legisladores, con los secretarios de salud. Tengo comunicación con todos porque hace 24 años hago esto. Ok. Sí. Lo que te estoy diciendo es, con mucho gusto, mándame, mándame una carta en la que me refieras a eso y cuando yo te regrese la carta verás que está puesta para el director general del IMSS con copia para ti y que la gente de derecho audiencia te va a marcar y te va a decir señora qué no hemos hecho porque Miriam uh -huh. repito en México tú eres mexicana Miriam si no se hacen las cosas en México a huevo no se hacen porque no se hacen <risas> dale un espacio sí. vélo en tu círculo más inmediato la gente te puede decir tu familiar te puede decir sí este mañana te llevo el radio que te, que te pedí, prestar, pero ahí te lo llevan cuando quieren pues las autoridades de salud te dicen sí. que sí no te dicen cuándo entonces hay que obligarlos. Con mucho gusto lo hago. Mándame mándame la Gracias. información y con gusto lo hago. Ok. En el tiempo o proceso al que tú te has abocado, seguramente tienes eh, una clara idea de cómo inició y a dónde va. Dame una breve semblanza de tu asociación. Claro que sí. Bueno, esta asociación inicia, eh, como ya le he comentado, por una necesidad muy personal e individual de, de saber más respecto a esta enfermedad uh -huh. y de también saber cómo continuar con su tratamiento. Yo soy nutrióloga de profesión, uh -huh. eh, entonces esta enfermedad es mucho un aspecto nutricional y de alimentación y evitar alimentos que contengan eh, galactosa. Eh, somos un grupo ya de padres y madres de familia mexicanos, que compartimos esta historia similar. Eh, tenemos una representante en Yucatán, que es el sur, y en Tijuana, en el norte. Y a partir de estas tres representantes que somos, damos asistencia moral, eh, aconsejamos, guiamos eh, a los papás que empiezan en este camino, que están confundidos, que no saben qué hacer. Y prácticamente nuestro apoyo va dedicado a eso. Estamos ahorita tratando de generar una base de datos de hospitales y de pediatras, eh, eh, específicamente del IMSS, que ya tratan esta condición para que los papás no tengan que buscar o no tengan que recorrer este camino tan largo y lleguen directamente con ese profesional de la salud que pueda atenderlos porque a veces no saben, insisto, cómo, cómo comenzar con esta, a tratar esta situación. Eh, tenemos una página de Facebook que nos ayuda mucho porque muchas veces el papá o la mamá entra a Google, teclea la enfermedad y muchas veces ya aparecemos de manera automática y comienzan ya a enviarnos sus preguntas. En el correo electrónico también estamos disponibles. Y bueno, nuestro siguiente paso que también me tocó a mí hacerlo fue contactarlos a ustedes, a Femexer y hacer el registro en su página. Entonces yo sé que eso también nos da un impulso para que más papás y mamás con niños con galactosemia puedan conocernos. Y también logré hacer el contacto con Galactosemia España, que ya es una asociación bien constituida y que tiene muchas bases de datos, muchos estudios científicos, mucha información respecto a esta enfermedad. Porque aquí en México se hace poca investigación o nada al respecto, entonces más bien son los países europeos o los países de Norteamérica que tienen más información respecto a esto. Entonces también parte de nuestra misión es recabar toda la información que se pueda, traducirla si es necesario, para ponerla a disposición de, de los padres de familia. Ya lo que nos falta por hacer, que es más a corto plazo, es generar esta base de datos de papás eh, y mamás que están ahorita contactándonos, eh, la base de datos de los profesionales de salud que nos pueden ayudar y darnos más a conocer, porque ese, ese paso todavía no lo hemos dado. Estos tres años han sido de, de conocer de la enfermedad, contactar a papás, pero creo que ya falta la parte de documentar, y comenzar a publicar información yo te felicito por el esfuerzo porque entiendo que hasta este punto bueno has hecho lo que no se había hecho en méxico y eso es relevante y remarcable porque pues ayudas a muchos otros eh, una ventaja lo digo con enorme respeto una ventaja que tiene tu hijo es que su mamá es nutrióloga y si así es. tema esta enfermedad de no comer cierta cierto tipo de alimentos bueno pues tú tienes muy claro qué es lo que no debe hacer tu bebé eso es te iba a preguntar en la siguiente pauta cuál era el mayor logro de, de tu asociación hasta este punto pero ya me lo contestaste el hecho de que ustedes puedan hasta este momento haber abierto una ventana de exposición para que la gente los consulte para que la gente los conozca y para que la gente pueda referir con ustedes sus preguntas importantes pues es posible gracias a que tú hiciste esto y hoy la orientación que das parte del de esfuerzo que has creado en los últimos tres años. ¿Es correcto? Así es, sí. Y bueno, eh, también eh, en algún momento hice algún recetario para niños con galactosemia la porque uh -huh. mucho de lo que se enfrenta el papá estamos muy acostumbrados a, a la leche, al lácteo, a esta fuente de proteína tan importante y al momento de no tenerla, sobre todo que son papás de bajos recursos, Sí. El niño luego tiende a una desnutrición. Y entonces sí. también es importante que sepan cómo manejarlo y cómo sustituir ¿no? este, este alimento. Eh, es parte de, del, del esfuerzo. Sí, cómo no. En, en el caso de, de tu organización, como el de muchas otras, eh, el, el trabajo que ustedes hacen se va consolidando con experiencia y conocimientos. Ustedes terminan por saber más que muchos médicos porque evidentemente están permanentemente con este agobio, que eh, es una tarea para ustedes que tienen que cumplir todos los días. Es remarcable. Te Gracias. felicito. Te felicito por tu Gracias. trabajo. Gracias. Eh, en este punto ustedes ya han conseguido lo que me has comentado en los minutos anteriores, pero si yo te preguntara, ¿cuál es la tarea pendiente que tiene tu grupo de pacientes como una que es ya impostergable? ¿Cuál sería? Um, que es impostergable? La tarea que tenemos yo creo que es, eh, tal vez, formalizar la, la institución para tener más, pues, tal vez eh, ser más representativos para las personas, tener como esta imagen legal. Eh, y lo siguiente, pues, reforzar los lazos, porque ahí estamos los papás, ya más o menos nos conocemos, hemos escuchado de algunos otros, pero no nos hemos dado la tarea de hacer a lo mejor lo que ya ustedes están haciendo, platicar con cada uno de ellos, eh, tomar toda la información que necesitamos, y ya siendo un grupo más fuerte, tal vez ya la, la presión que podemos ejercer hacia el gobierno, las instituciones de salud, de que nos den un mejor servicio, pues también ya puede tener más peso, a que si solo hablamos ahorita de tres re representantes formales en México, ¿no? Entonces sí sé okay. que, que esa parte de fortalecer la red es súper importante y darle uno más formal, más oficial. Oficializarla. Oficializarla, sí. El tema tiene que ver con, como siempre, recursos y que evidentemente tengas ya una plataforma correcta para que puedas poner a disposición. Es importante que te vuelvas una asociación que pueda recibir donativos. Hoy todas las compañías uh -huh. que te sí. pudieran apoyar te van a decir... Tienes deducibilidad fiscal y si tú les Reducible, dices. Deducible, no, sí. Te van a decir que queremos ayudarte, pero no podemos ayudarte. Eh, ojalá que puedas uh -huh. hacerlo en la medida de tus posibilidades en, en poco tiempo. Bueno, en, claro. en la situación actual, el COVID, ha desnudado los sistemas de salud del mundo. El de mexicano no es la excepción y, y en el caso del mexicano pues no necesitábamos verlo desnudo para observar que tenía muchas deficiencias. Hoy, desnudo, pues se hizo evidente lo mal que está nuestro sistema de salud, lo fragmentado que está, lo poco dispuesto a muchos temas que tendrían que ser una tarea que llevaran a cabo permanentemente. El asunto de seguimiento para los pacientes, el asunto de tener los fármacos correspondientes, el asunto de los estudios correspondientes, todo eso... Todo eso que no tiene nuestro sistema de salud y que hay que obligarlo a que lo proporcione a quienes son sus derechohabientes con con derechohabiencia plena y diagnósticos confirmados. Ok, eso ya lo sabemos. Esa situación está muy complicada. Pero, ¿qué en lo particular te preocupa de este momento a ti? ¿Qué en lo particular? Bueno, creo que hay dos cosas principales. Primero, hablando de mi hijo, a partir de que comenzó esta contingencia, me cancelaron todas las citas de seguimiento para él. Eh, tenía una cita de, de psicología para evaluar eh, su edad, digamos, psicológica, porque la, lactosa, la lactosemia pues, afecta al sistema nervioso, entonces es parte de, del seguimiento que le da. Y hasta ahora, pues, todas sus citas, también con el pediatra, están pues suspendidas, eh, congeladas, hasta que pase todo este rollo ¿no? de la contingencia. Y segundo, pues, creo que lo que me preocupa en un aspecto ya más personal, es que la gente pues no vaya a tener esta conciencia de, de, hacerse responsables del problema y querer continuar con un estilo de vida y una forma de vida que, que pues ya no ya no va con este momento, ¿no? Ya creo que como individuos y como sociedades es hora de cambiar. Y, y me preocupa que la gente no comprenda eso y quiera aferrarse al antiguo estilo de vida. Y yo lo que espero de todo esto que está sucediendo es que nos hagamos más responsables y más activos en el sentido de, de exigir más, de pedir más, de ser una sociedad más madura y que nos sintamos merecedores de, de buenos servicios de salud, ¿no? Pero también con la responsabilidad que nos toca como ciudadanos de cuidarnos y cuidar también al prójimo. Cierto. Déjame hacerte una pregunta. Eres. Eh... ¿Solo tienes ese pequeño o tienes más pequeños? Tengo solamente este pequeño, sí. Okay. Y es un hijo. ¿Su papá y tú hacen este trabajo o solo tú? Solamente lo estoy haciendo yo. Ok. Bueno, sí. eh, evidentemente, tú y las personas que se están dedicando a este tema, tus representantes en el norte, espero que puedan hacer un, un, un trabajo que no solamente ayude a los cercanos, sino también a los que van a aparecer por todo México, porque ustedes tienen un grupo de pacientes identificado que solo es la punta del iceberg. Hay muchos pacientes con esta enfermedad, como uh -huh. muchos pacientes con otras enfermedades. Eh, rápidamente te comento que hace algún tiempo nos hablaron de una enfermedad que tenía en México ocho pacientes y nosotros entendimos que había más. Cuando se hizo un estudio correcto, uh -huh. un estudio correcto, solo en la ciudad en la que encontramos esos pacientes había más de 100, solo en la ciudad que encontramos a esos pacientes, sí. en el uh -huh. estado, perdón, solo en el estado uh -huh. había más de 100. Entonces, uh -huh. pues ¿cuántos habrá en toda sí. la República? Entonces, bueno, ojalá que ustedes puedan tener la plataforma que permita identificar a cuánto se pueda. Eso es muy importante. Así es. Sí, de hecho nos han contactado personas de Guatemala, del Salvador. Uh -huh. eh, pidiéndonos uh -huh. información al respecto y lo, lo que hacemos es invitarlos a que ellos mismos comiencen esta um, como grupo de apoyo en su propio país y uh -huh. que hagan un movimiento similar porque pues necesitamos más en el mundo ¿no? Cierto. Miriam tenemos tres minutos y te quiero preguntar seguramente hay algo de lo que tú quieres hablar, exponerlo a al público en general que yo no te he preguntado si hay algo que no te he preguntado pero que a ti te gustaría comentar con la gente que te está viendo y escuchando dímelo por favor bueno creo que eh, en esta sociedad en la que vivimos las iniciativas como las nuestras como la que usted tuvo como la que yo tuve son muy importantes porque yo me he dado cuenta que en países muy desarrollados lo que hace la diferencia es que hay mucha, mucho activismo social. Se constituyen asociaciones civiles porque la gente, como ciudadanos de ese país, quieren y necesitan y tienen toda la voluntad de cambiar la realidad en donde viven. Entonces creo que en México nos está faltando mucho eso. Tener la voluntad y la energía y la decisión de hacer algo, de hacer un movimiento y, y que sea a partir de, a lo mejor, de algo que nosotros nos mueve, ¿no? Que no vamos a hacer movimientos de lo que sea, pero lo que sea que nos mueve, tratar de impulsarlo, si creemos que es una buena causa y que es necesaria para México, impulsarla, formalizarla, hacerla crecer, y de esa manera van empezando nuevas asociaciones, instituciones, grupos, pues a darle una buena base a este país, ¿no? Que es lo que necesitamos mucho. Seguro, eso es así de cierto. El trabajo que ustedes hacen, como el que hacen otras organizaciones, es muy importante, es fundamental para poder avanzar en estos temas. Eh, nueve de cada diez organizaciones de este tipo son comandadas por mujeres. Eh, por eso mi respeto y reconocimiento para las mujeres. Ocho de cada diez familias con estos problemas solo tienen mamá, se fue el papá, el papá ya se fue. Uh -huh. Uh -huh. Esos son asuntos que solo puede entenderlos la pasión que las mujeres generan a favor de sus hijos. Muchas gracias por eso. Ahora, antes de agradecerte y despedirnos, te quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con nuestros enfermos, sino con un recuerdo. Tú eres una mujer muy joven, pero seguramente veías en tu época de niña caricaturas. Sí. ¿Cuál era gracias. tu caricatura favorita? Eh, creo que eran las de Box Bonnie, el conejo este. Sí. Con esa sonrisa que dibujaste en tu rostro cuando hiciste el acopio del recuerdo, te pido que te quedes durante todo el tiempo, porque siendo un trabajo tan esforzado este, es importante tener una actitud como esa cara que dibujaste cuando te acordaste de Box Bonnie. Muchas gracias, Miriam, por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu gentileza, pero sobre todo... Por haberme escuchado atenta a las preguntas y haberles dado respuesta tan puntual, te lo agradezco mucho. Esta entrevista, junto con las otras, va a ser puesta a disposición de la red, de nosotros, de Femexer. Y luego, obviamente, te la vamos a mandar de manera personal y la vamos a incorporar en todas las necesidades que arrojan estas entrevistas y que se deben de poner a disposición de las instituciones de salud. Muchas gracias, mija, por tu tiempo y amabilidad. Al contrario, muchas gracias por el tiempo y por esta bonita labor. Y seguimos en contacto. Creo que hay todavía muchos temas que abordar. Por supuesto, hija. De esto podemos hablar 10 horas gracias. seguidas. Por lo pronto te pido que me envíes una carta con eso que me dijiste y te aseguro que vas a tener una respuesta que te va a llenar de gusto para ti y los pacientes que representas. Ok, muchas gracias. Esa es Dale mi mía. siguiente tarea. Dale Buen día. Mía. Yo corto que esta entrevista bien. en cinco segundos. Por favor, haz lo mismo. Claro que sí. Hasta Gracias, luego. Gracias, hija. Bye. Bye.